Licencia de conducir. Driver's license. Conseguí mi licencia de conducir la semana pasada. I got my driver's license last week. Como siempre hablábamos que lo haría. Just like we always talked about. Porque estabas tan emocionado por mí. Because you were so excited for me. Para finalmente conducir hasta tu casa. To finally drive up to your house. Pero hoy conduje por los suburbios. Pero hoy I drove through the suburbs, Llorando porque no estabas cerca. Crying because you weren't around. Y probablemente estás con esa chica rubia. And you're probably with that blonde girl. La que siempre me hizo sospechar. Who always made me doubt. Ella es mucho mayor que yo. She's so much older than me. Ella es todo lo que me hace insegura. She's everything I'm insecure about. Sí, hoy conduje por los suburbios. Yeah, today I drove through the suburbs. Porque como yo podría amar a alguien más? Cuz how could I ever love someone else? Y y sé que no éramos perfectos. And I know we weren't perfect. Pero nunca me he sentido así por nadie. But I've never felt this way for no one. Y simplemente no puedo imaginar. And I just can't imagine. ¿Cómo podrías estar tan bien ahora que me he ido? How you could be so okay now that I'm gone. Y creo que no lo decías en serio en esa canción que escribiste sobre mí. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Porque dijiste que lo nuestro era para siempre. Cause you said forever. Ahora conduzco sola por tu calle. Now I drive alone past your street. Y todos mis amigos están hartos. All my friends are tired. De escucharme diciendo cuánto te extraño. Of hearing how much I miss you. Pero siento un poco de pena por ellos. But I kind of feel sorry for them. Porque nunca te conocerán. Cuz they'll never know you. ¿Cómo te conozco? Sí. The way that I do, ¿ya? Yeah. Hoy conduje por los suburbios. Today I drove through the suburbs. Y me imaginé conduciendo a casa contigo. And pictured I was driving home to you. Y grisé que no éramos perfectos.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 Now I drive alone past your street. Luces rojas, señal de stop. Red lights, stop signs. Todavía veo tu cara en carros blancos, jardines. I still see your face in the white cars, front yards. No puedo pasar por los lugares que solíamos ir. Can't drive past the places we used to go to. Porque todavía te amo mucho, mi amor. Cause I still fucking love you, babe. Veredas que cruzamos. Sidewalks we cross. Aún escucho tu voz en el tráfico, tú y yo riéndonos. I still hear your voice in the traffic. Incluso con todo el ruido. We're laughing over all the noise. Por Dios, estoy tan triste, sé que rompimos. God, I'm so blue, no we're through. Pero todavía te amo mucho, mi amor. Pero todavía still fucking love amo, babe. Sé que no éramos perfectos. I know we weren't perfect. Pero nunca me he sentido así por nadie. Pero I've never felt this way for no one. Y simplemente no puedo imaginar. And I just can imagine.